Así que las cosas pasan y Dios dice, hey, no me mires a mí. ¿Entiende mi problema? Sí, el problema es que no confías en el plan de Dios o es un problema en el que no confía. Oh, genial. Entonces, si Dios tiene un plan, estoy cubierto. Debí quedarme en cama porque eso es parte de su plan. Eso no es lo que estoy diciendo y lo sabes. Gente toma decisiones y esa acción tiene consecuencias. Y si conocer mi voluntad fuera parte de cada decisión humana, ¿cómo podría pasar algo? Tienes que tomar tus propias decisiones y responder por esas decisiones, no importa cómo llegaste a ellas. A veces es eso que aparenta Pero la verdad es que la mayoría de las personas solo pueden darse cuenta de las cosas malas. Y esa es la parte más triste de todas. Quiero que te sientes. ¿Por qué no nos escucha? Te escucho. Te escucho todo. Porque hay guerra, hambruna, pobreza, enfermedad, fuego, inundación. Un niño se perderá y un hombre perderá la esperanza. ¡Haga algo! ¡Tú hagas algo! Tienes más poder del que tú sabes. La comida se puede cultivar, las enfermedades se curan, las guerras terminan. Un veterano de guerra es ayudado y salva su matrimonio. Entonces, cuando me preguntes por qué pasa todo esto, comiencen por mirarse el uno al otro. Y ahí es donde están. No, quiero un milagro. Los milagros suceden todos los días y a veces... Por favor. Y algunas veces, el milagro eres tú. ¿Qué ¿Qué está pasando?